Bueno, la idea de crear la serie 922 surge cuando encontramos una problemática en la sociedad y es el consumo de las drogas en los jóvenes. Esta serie consta de 6 capítulos. La parte de producción, preproducción y postproducción fue diseñada y creada por María Teresa G, Santiago Taborda y Alejandra Tamayo. Nosotros tres fuimos los encargados entonces de realizar todo este proyecto desde la parte inicial hasta la parte final. La serie web 922 fue creada con una problemática que encontramos en la sociedad y es el consumo de las drogas. Lo que quisimos entonces fue plasmar en estos seis capítulos qué puede pasar cuando una persona va a una fiesta electrónica y consume alguna sustancia alucinógena sin saber en realidad qué es lo que le está metiendo a su cuerpo. ¡Me lo tomo! ¡Tome! Oh hey. ¡Ay, se está cumpliendo años, mija! Te <risa> <risa> no, qué emoción. <risa> <Me mando>. <risa> <risa> baile, pues baile, baile. Baile no, que, que usted le está dando factura al video. Ya usted le muy bien. En este momento estamos creando el capítulo 4 y 5, el de la fiesta. El flashback que le da a Andrea. Aquí vemos que pudimos conseguir un DJ. ¿Tres que me encuentran bailando en esta momento abierta? <risa> <Eso sí, risa> no, Hola qué tal amigos, soy Andrés Restrepo soy actor profesional y estamos aquí en el rodaje de la serie 922, una serie web estamos en el rodaje del cuarto y quinto capítulo donde es la fiesta eh, me preguntaron por qué había aceptado este personaje realmente es una serie que es diferente al normal de la serie web que se ve, entonces cuando lees no solo el primero sino el segundo y el tercer capítulo te das cuenta que de verdad merece la pena estar allí eh, y aquí estamos. Es una apuesta arriesgada, pero de verdad con una temática importante que vale la pena tocar. Además que la fotografía que estamos usando es bien interesante. Eh, saludos a todos y esperamos que no se pierda el 922 a partir del de 13 de octubre. ¿Hay es que vivís con tus padres? Sí, tengo tres hermanas y ya cree que la gente está loca en toda parte. Pero hay que entenderlo, no la ¿no? Crear la serie también tuvo varios momentos de alegría: los momentos en los que estábamos comiendo, compartiendo con los extras, compartiendo con los actores, varios momentos en los que tuvimos tensión entre nosotros mismos, los participantes del equipo. Pero ya hoy cuando finalizamos podemos estar muy satisfechos y podemos agradecerles a todas las personas que nos han seguido, porque hasta el día de hoy tenemos más de 5.000 reproducciones, en nuestras redes tenemos en Instagram tenemos más de 600 seguidores, en Facebook tenemos más de 100 seguidores y en realidad para nosotros es una satisfacción saber que nuestro producto está siendo visto por ustedes, los usuarios, muchas gracias. También debemos agradecer a los patrocinadores, quienes gracias a ellos fue que se logró crear esta serie y gracias a todas las personas que estuvieron siempre pendientes de 9.22.